Buenos días a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias por venir tan pronto también. La verdad es que estoy un poco nervioso ahora porque creo que se ha generado un poco de expectativa de más. Hay otras charlas empezando, si queréis cambiar todavía estáis a tiempo. Bueno, me voy a presentar en primer lugar eh, gracias a, a los organizadores, gracias por haberme invitado. Es un, bueno, pues un placer estar aquí hoy para contar nuestra experiencia con, con .NET Core. Eh, me voy a presentar antes de nada, aunque bueno, habéis visto ya, habéis leído un poco la presentación mientras estéis aquí. Os habréis fijado una cosa y es que en la foto soy mucho más guapo y es porque está tuneada con una aplicación. De hecho, eh, veréis que tenemos un poco de vicio con, con esa aplicación, os lo voy a enseñar. Bueno, soy el fundador de, de Códice Software, somos una empresa que llevamos unos cuantos años desarrollando en, en .NET. Hacemos un sistema de control de versiones y realmente, por presentarme un poco, pues bueno, mi motivación, yo soy un programador... Eh, y la mejor manera que vi hace casi 15 años fue fundar una empresa para poder seguir programando. Durante unos cuantos años funcionó, me dejaban programar, últimamente un poquito menos. Pero bueno, mi objetivo para después del verano es estar 100% programando otra vez. Y bueno, pues la genial idea fue hacer un sistema de control de versiones la, para competir con los CVS, con los subversions del mundo. La mala suerte fue que justo aquel año Linus Torvalds no tuvo otra idea que hacer Git. Así que nos puso las cosillas un poco más complicadas. Mi objetivo para hoy es compartir nuestra experiencia trabajando en .NET cross-platform, multiplataforma, y cómo hemos ido migrando a .NET Core. Al final, o bueno, .NET Core, como digo normalmente. Nosotros hemos trabajado mucho en .NET, mucho en Mono, y últimamente también con Core. Y el objetivo es pues, tratar de contar las experiencias que, que hemos aprendido y espero que saquéis algo, algo positivo. Para empezar y daros un poco de contexto, os voy a contar eh, quiénes somos, qué es el producto que hacemos y por qué está hecho en punto Net. Que seguro que os lo preguntéis. Bueno, eh, este es nuestro, nuestro equipo. Eh, de hecho, tenéis premios si entráis en la web y veis quiénes están también tuneados. No todos son rubios, ni tienen barba, ni son tan guapos. Eh, bueno, el caso es que somos una empresa pequeña, somos 18 personas en total. Llevamos desde el año 2005 trabajando. Y bueno, una de las cosas más bonitas es que somos prácticamente un grupo de, de amigos, ¿no? Mucha de la gente que está aquí en, en el equipo lleva desde el principio, lleva desde el año 2005-2006, lo cual quiere decir que la media de experiencia del equipo pues, es más de siete años ahora mismo. Bueno, tenemos menos gente joven porque se ven haciendo viejos y no los hemos cambiado. Y, de hecho, tenemos aquí en primera fila algunos, así que si luego les queréis hacer preguntas o si no os gusta, pues mejor les pegáis a ellos que a mí. Bien, desarrollamos productos de control de versiones lo cual es un poco diferente a lo que suelen hacer las empresas con, con .NET. Y desarrollamos tres productos. Plastic SCM, Plastic SCM, yo digo siempre Plastic SCM, Plastic, que es nuestro producto principal, es del que más voy a hablar, así que simplemente que, que sepáis un poco, es pues un control de versiones, es pues bueno, una alternativa, una de las pocas alternativas que hay, que hay a Git y está hecho prácticamente entero en, en .NET. Después tenemos Semantic Merge, Semantic merge como me gusta decirlo a mí más castizo, y es eh, una herramienta de diff y de Merge, que entiende el código. Yo creo que cualquier desarrollador habrá pensado alguna vez ¿por qué cuando muevo un método de fechar no entiende lo que estoy haciendo? Bueno, pues justo es lo que intentamos hacer con, con Semantic. Llevo unos cuantos años en, en el mercado eh, y bueno, pues estoy seguro que os va a gustar si le echáis un vistazo. Y luego, juntando un poco las otras dos tecnologías, sacamos hace cosa de un año y algo, Gmaster o Gmaster, que es un cliente de Git que es gratuito y que bueno, pues junto a parte de la tecnología semántica más la tecnología de, de Plastic. No es entero, o sea, Plastic es mucho más grande. Plastic es nuestro producto principal y es el que nos da de comer realmente, pero bueno, los otros dos son en esa línea siempre de, de control de versiones. Una anécdota es que eh, Plastic hacía check-in o commit, los que controláis Git, que sois casi todos, en el año 2006. ¿no? Entonces, muchas veces nos preguntaban, bueno, qué lleváis haciendo desde el año 2006 hasta ahora? ¿no? O sea, Porque hacía ya unas cuantas cosas. en Bueno, pues evolución y evolución y mejorar cosas. Bueno, si mandáis vuestro... Vuestra tarjeta, una foto de la tarjeta, arroba Semantic merch. Os damos una licencia gratuita por un año de Semantic, así que si lo queréis probar, pues os ahorráis los 50 euros que vale la licencia. Bien, tenemos clientes de todo tipo. Esto es un poco por daros contexto de los retos a los que nos enfrentamos con, con este desarrollo. Pues muy variado también, desde empresas muy pequeñitas, sobre todo estudios de videojuegos súper pequeños, porque en, en videojuegos somos bastante buenos y tenemos muchos clientes y pueden ser pues un juego indie con dos personas que está, que está arrancando, hasta empresas multinacionales muy grandes. Pues tenemos gente en automoción, como Delphi, tenemos gente en seguros, tenemos gente en banca, algunos logos chulos, como la NASA, pero bueno, es un equipo pequeño, que queda bien ponerlo siempre en las presentaciones, pero es un, no es un equipo muy grande. Y bueno, pues, eh, ya os digo, muy variado. Rolls-Royce Nuclear, muchos, muchos tipos de clientes distintos en, en estos años, afortunadamente, porque sin ellos no estaríamos aquí. ¿no? Y luego, pues los más... No diría los más importantes, pero sí, los que más usuarios tienen, pues para daros también una idea de, de la carga y la dimensión a la que se enfrenta Plastic, sobre todo, pues Delphi, que es una empresa de automoción, pues resulta que tiene más de 3.000 desarrolladores. Hace un montón de cosas ahora de, de coche autónomo y, bueno, pues están contratando desarrolladores a tope. Bueno, pues ahí tenemos nuestro cliente más grande con 3.000 desarrolladores usando Plastic. Los, pues, bueno, Mafre aquí en España, aunque el cincuenta y tantos por ciento de nuestro negocio está fuera tenemos algunos clientes importantes aquí, como por ejemplo Mafre, o bueno Samsung es Corea del Sur, en Corea del Sur también tenemos algunos y algunas historias curiosas, y bueno, pues equipos de, de más de 500. Ya os digo, al final es un sistema que tiene que funcionar desde un portátil hasta un gran servidor consumiendo 24 gigas de RAM, ¿no? Pues bueno, es, es algo eh, es un auténtico reto. Plastic en concreto, nuestro producto pues bueno, es un sistema de control de versiones, es muy bueno para trabajar en tareas, es para lo que lo hemos creado, es muy bueno también con ramas y con, y con merges, que es nuestro, nuestro core, si veis Semantic Merge, pues bueno, va todo en, en tema de, de merges, y una de las cosas que nos diferencia de Git y que nos permite seguir eh, en el mercado con un cierto margen es que somos muy buenos con grandes ficheros, y esto sobre todo lo que nos ponen en eh, el radar de la gente de videojuegos. Necesitan normalmente proyectos muy grandes. Teníamos como clientes, hasta que cerraron desgraciadamente la gente de Telltale, que a lo mejor os suena a los más jugones, pues estos tenían repositorios de 4 teras. Esto es algo que normalmente no se maneja en, en, control, en otros controles de versiones. Bueno, es muy visual e intentamos hacerlo lo más usable posible, aunque bueno, eh, en el equipo de desarrollo siempre estamos viendo lo que no es usable, así que esta semana no estoy pensando que sea muy usable, pero bueno, el objetivo es hacerlo súper usable. Al final llevamos eh, 14 años de evolución, es, son más de millón y medio de líneas de código en total. El gráfico está un poco desactualizado porque esto creo que lo saqué hace un par de años, o sea que ahora es bastante más grande y tampoco es que estamos midiendo las líneas de código, o sea, es algo un poco de curiosidad. Y al final el noventa y tantos por ciento de ese código es C Sharp. Al final todo el core de, de plastic, herramientas gráficas, y os contaré un poco ahora sobre ello, es, es todo C Sharp. Y la parte que no es C Sharp es eh, normalmente Java y son integraciones con otros sistemas. En plan Jenkins, Bamboo, Eclipse, IntelliJ, todas esas cosas las hacemos en, en Java. Hay alguna otra cosa en, en otros lenguajes, pero la gran mayoría de lo que hacemos es C Los componentes principales, y me voy acercando hacia, hacia el tema de, de, de la problemática y de cómo fuimos migrando. Bueno, pues al final lo dividimos en dos grandes bloques. Por un lado el servidor y por otro lado los clientes. El servidor pues es una plataforma escalable, puede funcionar desde un portátil ocupando muy poquita RAM. Lo de muy poquita ha ido evolucionando con el tiempo, no somos como Slack, pero bueno, consume poquito. Y eh, es muy escalable, como decía, muy configurable y puede almacenar datos en distintas plataformas. Es una de las cosas también que con .NET pues hemos hecho, perdón, distintas bases de datos, pues en Oracle, en SQL Server, bueno, Oracle justo es el primero que sacamos de la lista, pero bueno, MySQL, SQL Server, una lista, una lista amplia. Y en cuanto a los clientes, pues tenemos también una amplia variedad. Hacemos desde la línea de comandos hasta herramientas gráficas en Mac, Linux y Windows, herramienta, bueno, interfaz web, herramientas de merge, no sé, supongo que si usáis eh, muchos Git, pues habréis usado a lo mejor eh, Cadif 3 o WinMerge o cosas de este estilo, pues el equivalente a, a ese tipo de herramientas. Al final... Como nos gusta llamar a Plastic es que es un control de versiones full stack. Full stack porque está de moda y también porque eh, al final no nos apoyamos en Git. O sea, casi todas las otras soluciones de control de versiones que tenéis en el mercado, GitLab, GitHub, todas, es Git más algo. Más ese algo que puede ser muchísimo, pero más algo. Nuestro stack es completo. O sea, hacemos desde almacenar los datos, la capa de red, o sea, todo. o sea, Es totalmente independiente. Intentamos hacerlo. De hecho, somos compatibles con, con Git, pero es un stack totalmente nuestro. Si queréis algo más, saber algo más de, de Plastic como producto, bueno, pues podéis ir a nuestra página. Tenemos un libro en PDF que podéis descargar. He traído alguna copia eh, impresa para luego, cuando hagáis preguntas y tal, pues eh, daremos alguno. Y, pues, podéis aprender más de la pinta que tiene. Pero, bueno, simplemente un poco por daros contexto del reto al que nos enfrentamos cuando comenzamos a migrarlo. ¿Qué pinta tiene Plastic también? Para que os hagáis una pequeña idea. Bueno, no os voy a dar una foto del servidor porque es una cosa negra con letras blancas, pero eh, sí que os voy a dar una idea de las Wis. Esta es la Wi en, en Winforms, es Winforms y WPF, no sé si ve muy bien, pero bueno, muestra una de, de nuestras visualizaciones de las que, que más nos gusta, que es el Branch Explorer, Te muestra la, la historia de las ramas a lo largo del tiempo. Esto es Windows, esto es GTK Sharp en Linux. Con GTK Sharp también se puede ejecutar en, en Windows, pero queda horroroso los, los controles, o sea que es muy feo. Y tenemos también una versión eh, con Xamarin Mac para Mac. Es decir, que esto ha sido una preocupación desde el principio de los tiempos para nosotros, el, el que fuera eh, multiplataforma. Esto es Xamarin Mac, lo anterior, era, perdón, lo anterior era, era Mono y esto es .net, 100%. Tenemos una mezcla de WinForms más WPF. No soy muy fan de WPF porque tarda mucho en arrancar y nuestras herramientas tienen que arrancar muy rápido. No la Wii, que puede estar horas funcionando, pero una herramienta de merge tiene que arrancar y parar. O sea que... Esto es otra de las herramientas que tenemos, que es como una Wii para artistas, más simplificada. Esto también es WinForms. Y esto, por ejemplo, es integración con Visual Studio. Aquí mostramos, que no lo vais a ver en la captura porque es un poco pequeñita. Bueno, ahí es más grande. Eh, pero eh, pues una de las cosas muy chulas que hacemos es detectar código movido entre ficheros. Por ejemplo, puede ser un div, has movido un método, lo has refactorizado a otro sitio y lo mostramos. Pues es un poco eh, la pinta que tiene todo esto. semantic también, que lo podéis eh, probar luego. Y una de las cosas que siempre me gusta enseñar en, en, las, en las presentaciones, bueno, esto es Plastic, una versión de hace unos cuantos años, porque estamos en versión 8 y esto es la versión 2.7 y está ejecutándose en Solaris. Esto es mono ejecutándose en Solaris con WinForms. Y esto era un, un x86, o sea, un Solaris sobre x86. Bueno, pues como veis, al final siempre nos preocupaba mucho el tema de desarrollar multiplataforma. Arrancamos, como os decía, en 2005 y siempre pensamos que para hacer un control de versiones serio no podíamos ser Windows Only. Teníamos que funcionar en todas las plataformas. Sí que es cierto que muchos de nuestros clientes tienen una mayoría de gente en en Windows, pero hoy es prácticamente imposible encontrarte un equipo que no tenga algo en Linux, aunque sean los servidores, servidores de integración continua, eh, gente o diseñadores usando Mac, o sea, necesitas darles una solución. Entonces, para nosotros la duda fue, ¿y en qué implementamos esto? ¿No? Cuando empezábamos de cero con un papel en blanco en, en 2005, era, bueno, ¿y cómo, cómo implementamos esto? Eh, algunas, de las, algunas de las opciones eran, por supuesto, Java, eh, o más De hecho, eran las opciones más, más viables. ¿Por qué nos fuimos a, a .NET? Pues fundamentalmente porque existía Mono. Era un Mono mucho más rudimentario que el que existe ahora, pero muchas de las cosas las hacía muy bien. O sea, tenía solución para WIS, tenía solución para el servidor, podíamos compilar y ejecutar directamente los mismos binarios en Mono. O sea, todo parecía que, que tenía muy, muy buena pinta. De hecho, eh, yo había trabajado... Un tiempo antes en CC++ y mi primera impresión cuando llegué a C Sharp era que todo funcionaba a la primera. O sea, lo típico que, no sé si habéis, vamos, todos habéis trabajado alguna vez en C, pero vamos, que ejecutas algo y siempre tiene o sea, la primera siempre algo falla. Que te has olvidado no sé qué, que no has inicializado no sé cuánto, qué tal. También puse que yo fuera mal programador de C, seguro. Pero nunca me iba a la primera. Y en C Sharp todo parece que a la primera funcionaba. Es algo que, que nos gustaba mucho. Bueno, el caso es que nos fuimos ahí por, porque existía Mono. No fue un camino nada fácil. O sea, la verdad es que hemos sufrido unas cuantas cosas con Mono. Al principio, pues el IDE, el mono de Velo, que hoy todavía no está cerca, bueno, en Mac vaya, pero que todavía no está cerca de Visual Studio, pues imaginaos en el año 2005. O sea, no solo la pinta que tuviera, es que fallaba. O sea, hacías algo y desaparecía. Llegamos a comprar un, un editor que había por aquel entonces, que me parece que se llamaba velo y que prometía que iba a ser también cross-platform y tal... Pero bueno, tampoco era la solución perfecta. De hecho, me acuerdo que en los primeros tiempos habíamos comprado, incluso, tenemos la intención de que los propios desarrolladores estuviéramos distribuidos. O sea, que alguien estuviera siempre en Windows, siempre en Linux y siempre en Mac. Y la realidad es que hasta hace muy poco, eso no ha sido verdad del todo y seguimos trabajando casi 100% en Windows. O sea, que nunca hemos logrado eso porque el entorno no era igual de, no era igual de cómodo. Nos encontramos siempre con pequeñas incompatibilidades, en mono, eh, hacia, eso hacía que no subiéramos mucho de framework. O sea, siempre nos hemos mantenido en versiones como muy estables y muy, no, muy, no diría muy estables, muy antiguas. O sea, no, no hemos ido a lo último. ¿Sale el framework 4.7? No sé qué. Pues no nos migramos corriendo porque queremos minimizar al, al, al máximo las, las posibles incompatibilidades o problemas de instalación y demás. Y bueno, pues de alguna forma, y esto lo comentaba ayer que hablaba con otros ponentes, Hubo una temporada que nos sentíamos un poco solo haciendo, uh, solos haciendo aplicaciones de servidor también, ¿no? porque eh, esto no deja de ser que es una, una system level application. O sea, al final haces desde cosas de bastante bajo nivel a cosas de más arriba. ¿no? Y no era el típico workload que hacía .NET, sobre todo estoy hablando de los años 2008, 2009, 2010, donde prácticamente era todo aplicaciones corporativas. Y este algo que tiene era .NET de novedoso y demás, pues lo había perdido totalmente. ¿no? Entonces, estábamos ahí siempre con la duda de hemos hecho bien. Como os digo, el tema de, de multiplataforma siempre fue para nosotros importante. De hecho, durante unos años, un par de años, fuimos los maintainers oficiales de Mono en Solaris. Es un poco fricada, porque creo que lo usábamos nosotros y nadie más, pero éramos los maintainers oficiales. Y esta captura que tenéis aquí, de la cual estoy muy orgulloso, aunque es también... Bueno, me hace mucha ilusión enseñarla siempre. Esto, es, esto sí que es nuestro plástico funcionando la Wii eh, mono sobre un Solaris Spark. El otro es un X86 que es como bueno vale, pero esto sí que es un Vigendian. 64 bits, etcétera. De hecho, corregimos algunos bugs incluso en la capa de, de red por el tema de Little Endian, Big Endian y estas cosas que dábamos en la universidad. Intentamos hacer incluso un port a HP-UX. Bueno, estuvimos trabajando con nosotros durante un tiempo a un desarrollador que era ex del equipo de Mono y estuvo trabajando con nosotros en plantilla una temporada y se dedicaba pues, fundamentalmente a este tipo de cosas. O sea, a hacer releases, a hacer fixes, etcétera. Intentamos hacer un port en HPVX porque uno de los clientes necesitaba... Eh, bajar código a una de esas máquinas, pero nos quedamos ahí a medias. De hecho, los resolvimos luego haciendo cross compiling a Java, otra historia también interesante. Y bueno, echamos una mano al equipo de, de Mono, eh, haciendo que utilizara Plastic como benchmark para probar el, el nuevo, entre comillas, eh, Garbage Collector SG, nuevo porque debe tener ya 10 años, vamos, ¿no? o sea que tiene ya tela de tiempo. Algunos de nuestros mayores servidores a día de hoy están en Linux. Nosotros nos sentimos normalmente más cómodos cuando ese servidor que va a tener mucha carga está en Windows, fundamentalmente porque normalmente .NET funciona a nivel de memoria, liberación de memoria, etcétera. Y en rendimiento, bueno, ahí depende un poco más, pero sobre todo memoria, un poco mejor en, en Windows. Pero la realidad es que no puedes imponer normalmente a tu, a tu cliente. O sea, te dice, o sea, no me estás diciendo que tienes Linux y Windows. Tú, sí, bueno, pero Windows es un poco mejor. Y dice, bueno, pero yo todos mis servidores están en Linux. Pues, ala, lo pones en Linux. ¿no? Entonces, de hecho, alguna gente del equipo de desarrollo, que están aquí sentados, me dice a veces, ¿por qué no le ponemos un Windows y no le dejamos de Linux Bueno, pues porque el cliente necesita, o toda su infraestructura está en Linux, y necesita ese servidor en el Linux. Esto ha sido un reto. Y, por ejemplo, pues Delphi, nuestro servidor más grande, o sea, 3.000 usuarios trabajando centralizado contra ese servidor, es un Linux. Es una, una Red y, además, un poco viejuna, me parece, si no recuerdo mal. Vale, y bueno, pues algunos otros fueron, de hecho, nuestro primer cliente que pasó de los 1.000 fue en el año... 2011, y fue Pantec en Corea del Sur. Y aquí tenemos un montón de anécdotas de lo bien que hablábamos inglés en coreano y esas cosas. Bueno, al final, siempre deseábamos tener un .NET cross-platform. O sea, nosotros en, en, cuando empezábamos, dijimos, no podía Microsoft hacer esto y unificarlo de mono y hacer un .NET que funcionara en todos los sitios y tal. Y bueno, pues al final, un buen día, parece que vinieron los reyes magos y nos lo trajeron. Nuestra situación de partida para plantear la, la migración es la siguiente. Al final nosotros, como os decía, tenemos tres plataformas, las tres fundamentales, Windows, Linux y Mac. En Windows estamos funcionando con un punto n 4, más o menos, no todo, alguna parte es más antigua, pero básicamente, o sea, cuando digo más antigua es que compilamos contra ese, contra ese framework. O sea, a veces simplemente generamos los binarios contra una versión más antigua, de hecho hay parte del cliente que lo hacemos todavía contra dos algo, porque hacemos esa cross compilación que os decía con Java. Hay un producto que ya está fuera del mercado, pero que sigue, ahora es open source y se puede utilizar, que te deja compilar código a, a, a máquina virtual de Java. Y eso es lo que usamos para resolver aquello de la HPVX que, que os decía. Bueno, pues tenemos muy poquita gente usándolo, pero todavía lo usan, y hace que parte del código lo tengamos todavía compilando en, en .NET 2. O sea, no hay cosas súper novedosas en esa parte, es todo, vamos, de hace 15 años, básicamente, el código. Aunque hagas modificaciones, no utilizas cosas nuevas del lenguaje. En el resto, tenemos un poco más de licencia. Y bueno, pues os digo, eh, os decía, Windows con n 4, la parte de Linux donde tenemos un Mono 4.6, que es antiguo también, Custom, Custom es porque tiene unos cuantos fixes y porque lo compilamos nosotros. Y luego os contaré un poquito más de esto. Y donde sí que estamos a la última es en Mac porque utilizamos Xamarin y cada vez que actualiza nosotros actualizamos. Ahí ponemos lo que nos den. Es Mono también por debajo, pero bueno, pues te dejan empaquetarlo entero... Eh, Digamos que tienes como un ejecutable autocontenido, que no es un ejecutable autocontenido, es un package de, de, de, de Mac con todo el mono embebido junto y demás. Bueno, pues eso lo generamos todo con Xamarin. Con y ahí ejecutamos, en to, o sea, en todas estas plataformas es tanto todos los clientes que os había contado, línea de comandos, GUIs, web, etcétera más el servidor. O sea, básicamente son paquetes con, con todo junto. Bueno, puedes instalar clientes o servidor, lo que fuera, pero básicamente es eso. Bien, nuestra... Uy, le he dado para atrás. Nuestro objetivo fundamental a la hora de tratar de emigrar a .NET Core era, sin duda, Linux y Mac. ¿Por qué? Porque en Windows estamos bastante bien cubiertos. Es decir, estamos contentos con cómo funciona. Y donde veíamos más problemas era siempre en los lados de Linux y, y de Mac. Así que en eso nos íbamos a centrar. Y dentro de ello, lo que más nos importaba de todo era, sin duda, la parte de los servidores. Porque son normalmente los que están sometidos a mayor carga de memoria, mayor carga de rendimiento, etcétera. Un cliente al final, bueno, pues lo está usando un usuario, lo puedes tener días abierto y tener más presión de memoria o lo que sea, pero donde el que realmente está haciendo trabajo es el servidor. Y sí que es cierto que tenemos muchísimos más servidores en, en Linux que en Mac. O sea, en Mac hay muy pocos comparados con los que hay en las otras plataformas. Sí que hay gente que los tiene, de hecho, ayer nos llegaba una pregunta de alguien que, que lo estaba eh, configurando en un Mac, pero vamos, lo normal es que muchos de los servidores vayan en Linux. Así que nuestro objetivo fundamental era, era esta parte. Nuestro objetivo ideal que todavía estamos persiguiendo pues sin duda irnos a algún unificado. O sea, no, no tenemos tres sistemas distintos o tres, o tres frameworks distintos por deporte, sino porque nos hemos visto un poco obligado, bueno, obligados, o sea, no, no tenemos .NET en, en Linux ni en, ni en Mac, o sea que, pero nos gustaría tener algo súper unificado. Y, por lo que veíamos hoy en la... En la Keynote, pues parece que con este futuro .NET 5, pues parece que podremos ir a, ir a ello. La viabilidad y el estado actual. Bueno, he puesto dos columnas que luego me he dado cuenta que no se entiende muy bien, pero lo explico. Básicamente es cómo es de viable migrarnos a, a, a punto, o sea, cómo es de viable a día de hoy la solución que tenemos, dónde tenemos problemas y si es posible migrarlo o no a, a .NET Core. Bueno, pues en Windows sería posible migrar todo ya, incluso WinForms, eh, WPF, el servidor, sería posible migrarlo hoy, pero tenemos una solución suficientemente sólida, así que no es nuestra mayor preocupación. En el caso de, de Mac, me voy a ir allá de todo, el servidor lo podríamos migrar sin problema, pero no es un gran objetivo para nosotros, porque no es donde están los, los grandes servidores funcionando. Xamarin Mac no lo tenemos. Ahí sí que nos interesaría muchísimo poder migrarlo, pero no tenemos todavía soporte para aplicaciones nativas Cocoa eh, en, en .NET Core. De hecho, tengo mis dudas y estará en, en .NET 5. Espero que sí. Y en Linux es donde nos encontramos con la otra situación. Para... El servidor era viable migrarlo y era justo uno de los puntos que más nos preocupaba, la estabilidad de los servidores en Linux. Y en el caso de, la, de las WI sí que es viable migrar ya eh, GTK Sharp. y Bueno, nosotros estamos utilizando GTK 2 y deberíamos migrar a GTK 3, o sea que nos dará algún lío de alguna incompatibilidad, algo que funcione distinto, etcétera, Pero bueno, es viable, los paquetes son, eh, son estables, llevan ya bastante tiempo, pero tampoco es un gran objetivo. Es decir, así como tenemos muchos servidores en Linux, no tenemos tantos usuarios de Wii en Linux. Los hay. Eh, de hecho, algunos partners nuestros lo usan continuamente porque tienen otro producto montado sobre él y demás, pero no es donde está la mayoría de nuestros usuarios. Todo esto al final lo acaba centrando en que nuestra mayor preocupación y de lo que voy a contar la experiencia de migración son los servidores en Linux. Ese es el punto realmente clave para nosotros que queríamos mover a, a .NET Core. ¿Qué nos interesaba de .NET Core para el servidor? O sea, ¿cuál es la motivación? Pues fundamentalmente, un GC mucho más estable, o sea, un garbage collector más estable. Nos hemos encontrado con problemas de pues, que crece a veces la memoria distinto con la misma carga en un, Windows que un, en un Linux que en un Windows. O sea, siempre podemos comparar y demás. Simplificar los builds, que lo voy a explicar ahora. Idealmente, un build nativo. Es una de las cosas que también nos interesaba mucho, o sea, poder autoempaquetar todo a un único binario y poder distribuir ese binario. Y bueno, lateralmente, y aquí lo digo con un poco de... Es decir, es, es muy importante, pero no era el objetivo fundamental el tema de velocidad. No nos gustaría perder velocidad, aunque luego veréis que prácticamente todas las pruebas que os voy a mostrar son de, son de rendimiento. Pero tampoco es que quisiéramos que corriera mucho más. Es decir, si efectivamente corre el triple, sin hacer nada, solo compilar, pues bienvenido sea, pero no era nuestra nuestro principal preocupación. Simplificar los, li, los bits en Linux sí que lo era, porque para nosotros era súper importante mmm, poder reemplazar lo que tenemos ahora. Es decir, ahora mismo el sistema operativo... Más complicado para poner builds para nosotros es sin duda Linux. ¿Por qué? Porque en Mac haces un único build y funcionan todos los Macs. En Windows es exactamente lo mismo. De hecho, hace poco, bueno, hace igual un par de años desconectamos los builds que teníamos. O sea, pasamos test todavía en Windows 2000, porque le tenemos cariño a la máquina y seguimos pasando test allí. Ya lo hemos quitado porque ya no es compatible tan hacia atrás, pero sí que sigue siendo compatible a versiones muy antiguas de, de Windows. Sin embargo, en Linux necesitas builds para cada uno de ellos. Y estaréis preguntando, si es .NET y son los mismos binarios, ¿cómo es que necesitas distintos builds? Y la historia es que compilamos nuestro propio mono para estas distros que veis aquí. Debian, Fedora, eh, SUSE, etcétera. ¿Por qué compilamos las distros ahí? Perdón, ¿por qué compilamos los monos ahí? Pues fundamentalmente porque no todas las distros que necesitamos soportar estaban so siempre soportadas con paquetes oficiales. Segundo, porque en alguna ocasión hemos tenido que aplicar fixes que no estaban en, en, en, el, en el paquete oficial. Y tercero, para una experiencia unificada a los usuarios. Si tú ahora mismo te puedes instalar Plastic en, un, en una Fedora haciendo zipper install, pum, y te, te baja los, los repositorios. Vamos, añades el repositorio, se baja todo y ya está. El problema es que efectivamente necesitas tres tipos de build. Durante, durante un tiempo, al principio, hacíamos una especie de build único. Es decir, un, un mismo binario de mono, un, un mono compilado que funcionaba en todas las plataformas. Pero eso no funcionó... Unos años y dejó de funcionar. Porque básicamente lo que hacíamos para eso era el truco de compilarlo en un Linux muy antiguo. Un Linux con unas dependencias muy antiguas de tal forma que todo el mundo era compatible. Pero luego cambiaron las lib. Las glibc, las C, la historia se, se fue complicando. Así que a día de hoy hacemos estos bits. Lo hacemos con un sistema que se llama OBS y que te permite hacer cross compiling de, de, de código nativo. Vamos, o sea, código C. Entonces compilamos cada uno y ya Y esto está haciéndose pues en cada release que hacemos. La parte común de Mono, de mono no, no se recompila cada vez, pero bueno, es algo que, que está en los paquetes constantemente. Y como os dais cuenta, pues bueno, es un trabajo bastante importante. Bueno, empecemos la migración. ¿Cuál es la pinta del, del servidor? Al final, las capas de nuestro servidor, que es el objetivo de la migración, son las, bueno, lo podríamos dividir de muchas formas, ¿no? pero son tres grandes capas. Una capa de comunicación, a la que llegan las requests una capa de, de red que envía la, cada una de las requests a una capa de lógica todo esto son assemblies.net y después esa capa de lógica accede a una capa de datos donde o escribe información o recupera información, o sea, podríamos simplificar lo que hace el, bueno, cualquier sistema del mundo, ¿no? pero bueno nuestro control de versiones es en esto, recibe el request, eh, las procesa escribe o lee y eh, estas capas tienen bueno, explotándolas un poco más, en la capa de red es donde teníamos uno de los primeros problemas nuestra capa de red, desde que empezamos estaba hecho en eh, .net-remoting, que como la mayoría de los que veo aquí sois muy jóvenes, pues supongo que no sabéis de qué va, pero una especie de RPC eh, hecho en punto .net. Y esto funcionaba muy bien en cross-platform en mono. O sea, es súper fácil eh, exportar una clase y que esa, eh, los métodos de esa clase sean invocables por, por red. Era el predecesor de Windows Communication Foundation. Esto era casi viejo cuando empezamos. No viejo cuando empezamos, pero casi. Pero es que no teníamos WCF, Windows Communication Foundation, en mono. Entonces, tenemos que usar remoting. Este remoting pues, tiene más vida y milagros de lo que podéis imaginar. O sea, este remoting que usamos al principio era estándar, luego lo empezamos a modificar y al final acabamos usando el, el remoting modificado incluso para, eh, para Windows. O sea, ni siquiera usamos el remoting de Windows. ¿Por qué? Porque le añadimos cosas como... No tenía originalmente soporte de SSL. Pues se lo añadimos. No tenía, le añadimos cosas como compresión. Ya éramos capaces de la, request, la respuesta de la request comprimirlas. Eh, añadimos cosas como optimizar la serialización. Era uno, de los, uno de los puntos clave para, a la hora de enviar datos es la serialización. De hecho, es un poco lo que hace ahora el gRPC y todo esto, que es muy óptimo eh, serializando. Bueno, pues todo eso lo cambiamos. Problema, cuando salió .NET Core, la primera versión, y estábamos súper contentos de que por fin teníamos ese eh, .NET cross-platform hecho por Microsoft, no teníamos remoting. Así que era uno de los primeros puntos donde... Mm, fin de la película, no, no podíamos empezar. Por suerte, habíamos comenzado a desarrollar una capa de red propia. Y esa capa de red propia la habíamos hecho, sobre todo, para mantener compatibilidad. Nosotros teníamos un problema, y el responsable soy yo, sin duda, o sea, culpa es mía, de eh, rompíamos compatibilidad con cada versión. O sea, sacamos versión 2.0, pues no éramos compatibles con un cliente de 1.0. Es decir, un cliente 1.0 no podía hablar con la 2.0. 3.0, 4.0, siempre íbamos rompiendo compatibilidad. Eso nos permitía también ser mucho más ágiles, es decir, somos un equipo pequeño Si tenemos que mantener compatibilidad absolutamente con todo y testear todo eso, pues como os podéis imaginar, es una carga importante, rompimos compatibilidad y vamos hacia adelante. Sin embargo, empezamos a ver que sobre todo en empresas muy grandes, ¿os estos de mil licencias y de dos mil licencias y demás? Bueno, pues esta gente no actualiza como, como un equipo pequeño de cinco, que dice, venga, chicos, actualizas todos y actualizas. No, tienen que organizarlo, tal. Entonces, al final, tenemos que mantener compatibilidad. Y con remoting no tenemos control de eso. Así que empezamos a hacer nuestros propios APIs. ¿Cómo es esta capa? pues sockets de toda la vida. O sea, nos fuimos a lo más bajo nivel, hicimos una capa con nuestra propia serialización, porque al final habíamos tenido que cambiar la serialización de prácticamente todos nuestros objetos para que fuera rápido en, en remoting. O sea, al final es cómo escribes los objetos a red, o sea, cómo, cómo los serializas, vamos, eso lo habíamos cambiado y bueno, pues hicimos una serialización nueva y cambiamos esta capa. Y eso nos permitió, lo habíamos hecho por otra razón, pero nos permitió que cuando realmente llegó este primer intento de movernos a, a .NET Core, tenemos esa capa. Así que era cuestión de desenchufarla. Y por otro lado teníamos, bueno, la capa de lógica no tiene mucho misterio, bueno, no tiene mucho misterio de lo que trabajamos continuamente, pero quiero decir, a la hora de migrarlo no tiene, es código C bastante estándar, se compila y ya está, había alguna cosa que luego os contaré. Y luego estaba la capa de datos. Y aquí la capa de datos también había película y mucha película cuando tratamos de poner la primera versión, no teníamos conectores para SQL Server, para MySQL, para Postgres, etcétera. Nosotros... O sea, como todos conocéis Git, Git sabéis que guarda los repositorios en un punto Git dentro del y ahí tiene un formato propio y guarda sus repositorios ahí. Nosotros durante años utilizamos bases de datos relacionales para guardar tanto los datos como los metadatos. Y esto nos parecía que era una idea muy buena porque cuando ves una empresa le decías oye que estás guardando tus datos en un sistema totalmente confiable, no tienes que fiarte de nuestro sistema. Y eso pues, nos hacía estar muy contentos y nos parecía que era una fantástica idea. Sin embargo, vimos que había ciertos problemas de rendimiento durante años hicimos un montón de optimizaciones, sobre todo con SQL Server y MySQL. O sea, uno para Windows, otro para Linux, el principal. Y ahí, pues bueno, había un montón de optimizaciones que, que estuvimos haciendo. Pero un buen día hicimos una prueba de esto que le está dando vueltas a las cosas. Y dices, oye, ¿cuánto se, guarda, ¿cuánto se tarda en guardar los metadatos de un millón de ficheros? Vale, pues en SQL Server usábamos bull copies, eh, creábamos tablas temporales para hacer updates eh, a toda velocidad, en MySQL el equivalente, o sea, un montón de cambios de estos. Sin embargo, si tú coges un millón de objetos y los deslizas en binario, pues tardan milisegundos y ninguna base de datos iba a ser rápido. Así que habíamos empezado en paralelo también un nuevo data layer, que es el que veis ahí en un lado, este de ahí, que le llamamos JET y que eh, pues era totalmente código manejado. Afortunadamente también, cuando empezamos con esta migración, teníamos esa, esa capa y eso nos permitió intentar una primera implementación del, del servidor. De hecho, lo que hicimos fue desconectar esa capa que no funcionaba, desconectar todos los data layers que no iban y quedarnos justo con el core que queríamos probar. Bueno, los, los, como nota curiosa, estoy intentando hacer, aunque esto no me ha salido muy bien, eh, los diagramas con un modelo que seguro que os suena, que es el C4, y si no, me parece interesante porque nosotros lo descubrimos y nos llama mucho la atención. Modelo de Vamos, para hacer diagramas de, de arquitectura un poco unificados. Bueno, como os decía, esta es la capa original, Así es como se quedó. Básicamente usamos el stack entero nuestro de red, el código manejado era bastante fácil de mirar, y todo el resto de, de almacenamiento fuera. Es decir, hicimos un build específico para probar .NET Core. ¿Por qué? Porque mayor, nuestra mayor preocupación era tener un test run lo antes posible. Es decir, ¿esto va a funcionar? ¿Va a ser suficientemente bueno? ¿Va a ser suficientemente rápido? ¿O la vamos a estar liando en alguno de los puntos? Y eso era lo primero, primero, primero que queríamos hacer. Bueno, también tuvimos que quitar algunas cosas, como por ejemplo el EDAP. Nuestra conexión con LDAP es una librería de Nobel de hace mil años, que es la eh, mono.LDAP algo. Y creo que hay una versión nueva ya, de hecho creo que ahora la podemos enchufar, pero la tenemos que quitar en su momento porque no teníamos soporte. Es decir, era un servidor un poquito especial. Nosotros, bueno, no, no me voy a adelantar. Esta es la pinta que tiene nuestro proyecto de servidor. Como veis tiene un montonazo de, de soluciones. De hecho aquí, y ahora lo veo de otra forma, pero vamos que nos pasamos siete pueblos. O sea, hay muchísimas eh, DLLs si y ahora casi... Estoy más a favor de, para un servidor como nuestro, tener una compilación monolítica donde tienes pum, un, un solo ejecutable. De hecho, es lo que hicimos con, con .NET Core. La verdad es que al principio cuando decimos con .NET Core así es porque no sabíamos gestionar muy bien el sistema de build inicial del .NET Core, que nosotros habíamos estado usando .NET toda la vida, esto era muy diferente y nos tratamos de complicar la vida lo menos posible. Pero el caso es que teníamos un solo ejecutable monolítico con toda nuestra capa de, de código junta. El primer intento que hicimos fue ya por diciembre de 2016 y fue con .NET Core 1. Y ahí es donde creamos un build recortando, un build del servidor recortando todo lo posible y eliminando ciertas funcionalidades. El objetivo fundamental, probar en Linux y queríamos ver cómo se comparaba con eh, Mono. Para daros datos, porque supongo que algunos de vosotros, si estáis aquí, aparte por curiosidad, será por ver cuánto costaría a vosotros migrar. Bueno, pues esta migración fueron unas 30 horas de trabajo. No fue, no fue nada exagerado. El tema un poco es lo que, lógicamente, eh, vino después. No era muy complicado por un poco toda la historia que os he contado. Muchas partes del código eran no usábamos ninguna filigrana extraña, no usábamos muchas dependencias. Tenés en cuenta que nuestros deploys siempre han sido complicados. O sea, hoy por hoy, cuando haces deploy, nosotros tenemos un producto también que es Plastic Cloud, que va en cloud, en Azure. Entonces, ahí controlas totalmente el deploy. Pero nuestros servidores o nuestros clientes se instalan en las máquinas de los usuarios o en el servidor de la empresa del usuario. Entonces, tratas de hacer que tenga el mínimo posible de dependencias, el mínimo posible de problemas, para que no vayan a tener un problema. No es como cuando tú controlas tu cloud y haces lo que te da la gana. O sea. Entonces, eso, a la hora de emigrar, nos permitía tener una serie de capas de código relativamente simples en cuanto a dependencias, etcétera, que hicieron que ese port fuera, bueno, pues sencillo. Algunos de los puntos que tuvimos que hacer, bueno, pues una de las cosas que, nos dio que, que tuvimos que cambiar fue el tema de log4net. Para login, utilizamos log4net de toda la vida, una de las librerías de login que hay, pues bueno, esto tuvimos que hacer ciertos cambios. No es tampoco ciencia de cohetes, pero es uno de los puntos que eh, tuvimos que cambiar bueno, pues aislar las interfaces de llamar a los logs para que quede en un único sitio y luego poder cambiarlo. Eh, eh, Eliminar unos cuantos cambios eh, de, de conversiones. Bueno, lo que os comentaba, esa capa de Java de antes, pues ahí hubo que hacer compilación condicional para quitar ciertas cosas. Una de las cosas que sí que hicimos, y nos, nos vino muy bien después, es que intentamos hacer siempre, o sea, no hicimos en plan de creamos una rama separada con este, con este build y es una línea totalmente distinta. No, intentamos que todos los cambios que hiciéramos los pudiéramos volver a integrar. Para que no se nos quede obsoleto. Es decir, si tú te pones a hacer ese port, lo dejas aislado y no lo vuelves a meter dentro de tu sistema de generación de releases normal, lo normal es que si algo va mal y no lo puedes poner en producción, lo dejas abandonado y tengas que volver a empezar de cero. Nosotros, todo, una de las partes que nos dio trabajo es intentar ir ajustando todos los cambios para que fueran dentro de la versión normal. La versión de punto neto de mono, pero que los cambios los pudieran aprovechar en su gran mayoría. Bueno, eliminamos los data layer, cosas como platform ID, los reader writer locks, que usamos un montón de locks para distintas cosas dentro del sistema, pues acaban siendo reader locks slim, los ciclonables, cosas de sincronización, bueno, cosas como, no sé si se ve ahí en la captura, no, es muy pequeñita, pero bueno, pues cosas de, de métodos, de, de, de, de llamadas a métodos que si eran unicode, ansipo. Pero... Cosas que simplemente vas y no compila o no funcionaba. Era más o menos fácil de dirigir porque el compilador te iba diciendo dónde no iba o explotaba nada más arrancarlo. Y ahí comenzamos con nuestras pruebas de carga. Y me habéis oído antes que decía, bueno, el, el rendimiento no era una de nuestras eh, mayores preocupaciones. No era una preocupación ganar rendimiento, pero sí perder rendimiento. Así que lo primero, una vez que tuvimos un build, después de las 30 horas de trabajo, fue tratar de pasar test y comparar. Y esto es una de las cosas que también llevamos haciendo mucho tiempo. De hecho, aquí también tenemos un montón de historietas. Al principio, los test de carga los pasábamos en... Bueno, nosotros estamos en Boecillo, al lado de Valladolid, y durante un montón de tiempo eh, la universidad, que casi todos habíamos estudiado allí, nos dejaban por la noche las máquinas de los laboratorios, teníamos como ciento y pico máquinas para conectarnos en remoto y pasar test. Es decir, montamos un servidor, arrancábamos las máquinas, las automatizábamos y pasábamos test. Luego ya vino Amazon y Azure y eso se hizo un poco más fácil. El caso es que eh, lo que montamos aquí fueron un montón de, de clientes eh, concurrentes atacando contra ese servidor en .NET Core, en Linux, para compara, comparar rendimiento. Una ejecución con, con Linux, otra ejecución con .NET Core. Y ahí es donde vamos a ver si efectivamente todas estas promesas de rendimiento eran las que, la que esperábamos. Y, pues bueno, vino nuestra primera decepción. Nuestro juego de pruebas, a ver, el número es un poco irrelevante, que sea 25 segundos o, o 48, de hecho es una, una simplificación ya, porque al principio los tres estaban ejecutando mucho más tiempo, pero para que os hagáis una idea, era casi el doble de lento eh, .NET Core con nuestra carga que Mono. Claro, y diréis, pero si en todas las pruebas hemos visto y en todos los papers y todos los blog posts, que era mucho más rápido. Y efectivamente es así, lo que pasa es que normalmente ese tipo de pruebas se hacen con... Yo qué sé, un tight loop de esto, o sea, un bucle haciendo un cálculo. Y ahí seguro que va mucho mejor. Pero nuestro código es una mezcla de entrada-salida, red, un montón de cosas. Más acceso a, a los datos, o sea, un montón de cosas. Entonces, en esa carga real o más mixta es donde pues, no conseguíamos ese rendimiento. Esto, evidentemente, pues, fue como una gran decepción porque ya veíamos el mundo abierto de, vale, vamos a tener .NET Core en todo y de pronto es mm, el doble de lento. Esto no lo vamos a poder defender muy bien con los clientes. Bien, y aquí empezamos a contactar, y la verdad es que tuvimos mucha ayuda, al equipo de, de .NET Core. Me acuerdo un tweet de Martin Woodward, bueno, no sé decir su apellido, de Martin, que eh, decía, oye, si alguien necesita ayuda en la migración, que me escriba, le escribí. Y a partir de ahí eh, le dijimos, además el argumento era muy claro, oye, el mono 4.6.2 va el doble de rápido que el .netCore 1.1. Y encima el 462 era antiguo ya, o sea que fue como, eso no puede ser, a ver, habla con nosotros. Y a partir de ahí nos fue poniendo en contacto con distinta gente, Valentín Isaac, José Rivero, bueno, José Rivero que trabaja en el equipo de Netcore, que no le conocemos personalmente, pero vamos, que ha sido de extraordinaria ayuda para nosotros, se interesaron en el tema y llegamos a montarles un servidor de plástico para pruebas de carga y de rendimiento dentro del entorno de, de trabajo suyo en de, de Microsoft, dentro de nuestros servidores, para que pudieran ir probando sus builds porque les parecía curioso el, la carga que, que nosotros le dábamos. Finalmente, unos meses después, esto era diciembre de 2016, claro, aquí para nosotros fue un poco un jarro de agua fría, porque fue, íbamos en plan de, bueno, ya tenemos esto hecho, migrarlo no era difícil, ya lo tenemos hecho y adiós al, al servidor de mono que nos daba líos en, en tal sitio. Que a ver, que el mono nos encanta y estamos muy contentos con él, pero a veces no funciona todo lo bien que debería. Y el caso es que con estos resultados no podía ser. Entonces, lo que decía antes de no haber abandonado ese build fue importante porque paramos el trabajo. O sea, al final, en enero de 2017, después de haber estado haciendo esta migración y ver las pruebas, digo, es que no corre lo que queríamos. Entonces, empiezas a hablar con la gente de, del equipo, te van dando resultados, cosas para mejorar, etc. Bueno, el caso es que al final eh, encontraron una diferencia en sus pruebas de cómo funcionaban los memory mapped views que es una cosa un poco arcana, bueno, no arcana, un poco extraña, eh, de cómo era la implementación de .NET Core respecto a la de .NET y la de Mono. Y eso es lo que nos estaba machacando gran parte del rendimiento. De hecho, el fix, que lo tengo aquí, yo en mi pantalla no veo nada, pero espero que aquí sí, era una línea, como suelen ser los fixes buenos. ¿no? Y básicamente eso es lo que nos estaba ralentizando un montón el servidor. Para que os hagáis una idea, en ese ¿os acordáis de ese...? Ahora voy juntando un poco todos los puntos de la historia, vale ¿os acordáis de ese jet que os contaba, ese estoraje propio que habíamos hecho? Bueno, pues eso se basa un montón en trabajo, no voy a decir puntero, trabajo con punteros, al final. Eh, los memory mapped files, o sea, ¿cómo podemos leer y escribir datos súper rápido de, de un fichero? Bueno, pues puedes empezar a hacer read byte, read byte, read byte, pero eso acaba siendo lento. ¿Cuál es la forma rápida de verdad? La forma rápida de verdad es como se hacía en, o como se hace en C. Tengo una estructura en memoria, la apunto a la memoria y directamente ya la has leído. No tienes que hacer un montón de operaciones individuales. Ya la tienes cargada. Eso quiere decir que estructuras tus datos de una forma concreta y demás. Pero esa es la forma rápida de hacerlo. Para hacer eso con ficheros, usamos o sea, memory mapped files en Windows, Mac y Linux. .net nos deja una interfaz unificada, pero por debajo funcionan diferente. Y básicamente vas moviendo tus punteros y vas leyendo. Entonces, lees a una velocidad. Vamos, no tiene nada que ver con hacer read, o sea, binary reader, readbyte, readchar, read no sé qué. No tiene nada que ver. Va a, un, a una velocidad brutal. Entonces, uh, el problema que teníamos era es el escribir. También escribíamos de la, misma, de la misma forma. Y tienes que hacer flush de esos ficheros. Bueno, pues al hacer el flush, en Linux iba fatal. Pero iba fatal que se, se moría. En Windows iba bien. Y básicamente fue por cómo estaba implementado por debajo. En mono el flush no hacía nada. Nada. No hago nada. Y en, en netcore sí que hacía. Pero la implementación, o sea, lo que dice eh, lo que dice el API de bajo nivel o sea, de bajo nivel, digo, de C en Linux, es que no hace falta hacer el flux porque el sistema operativo te garantiza que una vez que has escrito ya lo mete en su disk caché y lo va a volcar, es decir, no hace falta el flux, entonces el fix fue tan sencillo como si es Linux no hacemos flux y ya está bueno, y esto hizo que empezase a correr un poco más si esperabais algo mucho más espectacular os he decepcionado, era solo un if bueno Seguimos con las pruebas. Eh, tuvimos algunos problemas, por ejemplo, con el TC. Al, al final empiezas a migrar. Esta mañana, cuando vi a Scott contar todo esto de cómo hacer un servicio de Windows o un Daemon, pues como, joder, ya me gustaría haberlo tenido hace tres años. O sea, el, el tema es que, claro, nosotros nuestro código de .NET hace cosas como, en Mono, eh, prepararse para hacer un servicio, un Daemon en Linux, que es distinto que un service que es muy parecido a cómo se hace en Mac. Pero bueno, entonces quiere decir que le señales del sistema operativo, tienes que esperar que cuando te mandan un hub, haces tal cosa, cuando te mandan un kill, haces tal cosa, un term, haces tal cosa. Y las primeras versiones de Mono no lo teníamos. Entonces, de, de Mono, de Netcore no lo teníamos. Ahora parece ser que le pones una dependencia y te lo haces solo. Bueno, pues acabaremos esa parte más rápido. Bueno, tuvimos algunos problemas, como os decía, con el TCP Listener. Y en los benchmarks que, que utilizábamos con, con el equipo de Netcore, pues seguía siendo algo más lento con nuestro workload, incluso con Netcore 2, lo cual, bueno, pues nos no estar los súper contentos que, que queríamos. Vale. ¿Por qué nos preocupa tanto el rendimiento? O sea, o sea, bueno, ¿y por qué esto de correr tanto es importante? Bueno, pues porque al final nos, nos jugamos el tipo siempre con gente muy buena y muy rápida. Eh, y aquí hay una cosa de las que estoy más contento ¿no? de, de contar siempre. Y es. Esta tabla, vais a, aquí veis, Plastic en la primera columna, Git, que es conocido por ser bastante rápido y está hecho en C. Y Perforce, que si alguien trabaja en videojuegos lo habrá oído, y es un sistema de control de versiones que lleva, no sé, 25 años también, y es súper conocido. Es, es propietario, no es open source como Git. Bueno, el caso es que esto es una operación muy sencilla, la que, la que medimos. Coger eh, lo que llamamos prueba de small repo, un repositorio pequeño. Son 68.000 ficheros y directorio, 770 y pico megas. Y hacerle check-in, o sea, hacer add más check-in. ¿Vale? Pues en esta operación, nosotros tardamos 17 segundos, Git tarda 98 segundos y Perforce tarda 134 segundos. Esto es importante para nosotros porque muestras que un stack hecho en .NET puede ser más rápido que un stack hecho en C. O sea, muchas veces dicen, no, C siempre es... O sea, tú te vas a, las, a, los, a los perfs del lenguaje, ¿no? Estás, joder, me sale el nombre. Pero hay un montón de sitios estos que con que pruebas específicas de un algoritmo implementado en C, en Java, en C Sharp, en tal... Benchmark, sí. Eh, pero eso no es la realidad luego en, de muchas cargas de trabajo. Es decir, teóricamente, sobre el papel, Git siempre tiene que ser más rápido que, que nosotros porque es C. Y nunca va a correr lo mismo Cessar que C, teóricamente. Ya veremos. Pero luego la realidad es que ese, tú puedes optimizar cosas. Por ejemplo, nuestra subida de datos es multithread. Es muy fácil hacer algo multithread en Cessar. No es tan fácil hacerlo en, en, en C. Todas esas cosas las aprovechamos. Entonces, claro, puedes hacer un montón de historias, de lectura, de no sé cuánto y al final, esta optimización es importante. Y claro, para nosotros, que no somos ni tan conocidos ni tan grandes como es Git, pues cuando entras a un cliente tienes que demostrar... Un al... O sea, la gente que compra plástico tiene que estar muy segura de demostrar a sus jefes y al resto de la empresa el por qué. Porque si no dicen ¿por qué no te has ido a usar Git? Que es lo que usa todo el mundo? Entonces, esto es uno de los puntos. Entonces, claro, no podíamos romper esto. Básicamente, esto es algo de los que nos, nos preocupaba muchísimo. A ver, ahora algunos estaréis pensando, bueno, pero si te habéis hecho vosotros, seguro que le teníais puesto ahí un cartón al Git para que no corriera. Claro, hombre. Bueno. Eh, al final, eh, todo esto, bueno, lo, lo que os decía antes, ¿no? que al final muchas veces dices, bueno, pero .NET quizás no es el mejor lenguaje para hacer cosas system level. Bueno, pues, pues eh, podemos hacerlo incluso a veces mejor que en C, ¿no? lo cual es muy chulo. Bien, otro de las pruebas que, que pasábamos, lo que llamamos Carnage, bueno, carnage, que es algo así como matanza o algo así, que era, pues bueno, poner... Eh, comenzar a hacer operaciones a lo bestia, es decir, poníamos 50 bots, 100 bots, lo que fuera, hacer llamadas de API, es como una, un test de API normal, vamos, sin parar. O sea, imaginaos en, vuestro, en nuestro caso, que es como hacer commits, pues haciendo commits sin parar. O sea, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa algo que no puede hacer, ni, o sea, ningún equipo de 3.000 hace eso, porque no, hombre, trabajan entre commit y commit, digo yo. O sea, entonces, es pa, pa, pa, sin parar, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí veis un poco los, los resultados. Mono, una vez más siempre Linux, contra .NET Core. Y aquí empezamos a ver una cosa que nos ayudó a ver diferencias. Es que la línea de abajo es utilizando una caché más alta que la primera. O sea, unos metadatos nuestros que los cacheábamos versus no cacharlos tanto. Y ahí estamos viendo que el problema que teníamos era a la hora de cargar árboles de... De nuevo, si conocéis Git, al final cargas un árbol de, con la estructura de ficheros, pues ahí es nos estábamos teniendo unos cuantos, unos cuantos problemas. La prueba que hacíamos era de hacer 100 check-ins sin parar con esos 50 cada uno y, bueno, pues lográbamos con más caché estar cerca. Bueno... Y veíamos, no obstante, que Core empezaba a ser más rápido ya en algunas operaciones. De hecho, en la subida e inserción de datos, era mucho más rápido. O sea, cuando tenías que meter datos al sistema, iba más rápido. Y esto puede encajar, que lo hablábamos antes cuando estaba hablando también Hunter, con todo lo que dice que han optimizado los APIs de, de, de ficheros y demás, pues encaja con, con esta parte. Bien, nos encontramos... Y voy a ir un poco más rápido, un obstáculo en el camino. Empezamos a tener en uno de nuestros eh, clientes más grandes eh, random crashes. O sea, de pronto uno de los servidores se caía y empezaba a dar problemas. Claro, evidentemente lo primero que haces es echar la culpa a Mono, es la culpa de Mono. Eh, luego ya empiezas a pensar que puedes hacer algo desde tu código y vas mejor encaminado. Pero hablamos con el equipo de, de Mono y nos decían que efectivamente el crash que veíamos, como el stack dump y demás, era un código del GC, del Garage Collector. Y que además, y claro, lo primero que pensamos es, bueno, pues venga, nos actualizamos a 5.4, que era lo, lo más nuevo que había en aquel momento, pero nos dijeron que era un código que no habían cambiado. Y ahí nos empezamos a preocupar. Así que ahí tomamos la decisión de decir, bueno, pues vamos ya directamente a poner el servidor en .NET Core. Sin embargo, nuestro cliente, con mucho criterio, tenía una visión distinta y decía, a ver, no me quiero arriesgar a cambiar un stack que funciona casi siempre bien, o nos da servicio el noventa y tantos por ciento del tiempo, para meter punto en el core, que es un cambio de stack muy fuerte. Al final no deja de ser, es el mismo código, pero uh, hay muchos cambios. Entonces tuvimos que ir a una solución diferente. Y esa solución diferente fue básicamente implementar un, una solución eh, fault tolerant, también basada en mono, con una parte ya en .NET Core que era un watchdog. Y básicamente esto que era, bueno, pues en vez de arrancar un proceso servidor, arrancamos dos o tres redistribuimos llamadas entre, entre todos esos servidores, lo típico que harías en cloud. De hecho, nuestro servidor cloud funciona así, pero en múltiples máquinas. Aquí lo hicimos en múltiples procesos. Una sola, un solo, o sea, una sola máquina, distintos procesos servidor, un enrutador que va mandando los procesos, y si uno se cae, hay un watchdog hecho en netcore que lo vuelve a arrancar. Esto que está chulo, lo tengo contado aquí en un, en un blog post de hace un, unos meses, una solución buena, porque ahora sí que tenemos eh, 100% de uptime, hasta podemos hacer upgrades en caliente. Pensás otra vez en Azure. ¿Qué es lo que hace Azure cuando hace una actualización? Bajas una máquina y arrancas la otra. Por lo menos son procesos. O sea, básicamente bajas un proceso, este sigue escuchando, arrancas otro, se enrutan las llamadas y ya está. No tiene... Claro, hay una parte, y es que la capa de atrás, la capa de datos, tenemos que hacer que lo que antes bloqueábamos un fichero para escribir, pues ahora se tienen que coordinar varios procesos, que tiene su miga. Esto, que por un lado estaba chulo, nos ralentizó bastante, la, la migración a Netcore, porque, claro, era como, vale, pero ya no vamos a Netcore por ahí, ¿no? Y hace, bueno, esto es un poco la estructura más, más detallada de las distintas partes. Bueno. Afortunadamente, como os decía, Netcore Server estaba dentro del ciclo de Build. Eso fue un acierto, porque si no, lo hubiéramos dejado atrás. Pasamos test, etcétera, etcétera. Tenemos un, un ciclo de... Ver, cuando os hablaba antes del código, de la cantidad de código que tenemos, como el 45% de nuestro código son test. Tenemos del orden de 20, 20 y pico mil... Eh, test unitarios y luego tenemos unos que son un poco especiales, que son lo que llamamos smoke que básicamente arrancan en línea de comandos, un servidor, un cliente y automatizan la línea de comandos para hacer operaciones. Imaginaos que hace git clone, git commit, git no sé qué. Bueno, pues en nuestro caso, con nuestra línea de comandos. Y esto es lo primero que pasamos en, en Netcore, porque ahí sí que son test que utilizan el binario tal cual, el binario final. No es decir, o sea, usan tal cual el final, ¿no? Y aquí, bueno, pues nos ir encontrando también unos cuantos problemas. Y finalmente, y estos sí que son frescos porque son de hace dos semanas, tenemos pruebas de rendimiento comparando Netcore 2.2 con Netcore 3 Preview en, en, en una serie de pruebas de carga. En este en concreto, esta primera, son 100 clientes con un sistema pequeño también de 70.000 ficheros y, bueno, pues haciendo ciertas operaciones. Y aquí estamos ya mucho más cerca. Netcore 2 estamos de 39 a 45 segundos en esta prueba, es decir, prácticamente igual. Netcore Preview en eh, Netcore 3 Preview sí que estamos un poquito más lejos. Hemos tenido que hacer unos cuantos cambios, hemos cambiado cosas de, por ejemplo, de escribir eh, con buffer de streams o no, en una cosa que no nos penalizaba mucho en, en Netcore y en, perdón en, Netim, en Mono sí que pronunciaba en, en Netcore y fue todo de los cambios. Y lo que sí que tenemos es un resultado muy bueno en un test mucho más realista. Tenemos un test que llamamos Telltale -tel Test y es básicamente porque lo creamos a partir de los logs de esta empresa. ¿no? Esta empresa tenía, como os digo, como se había dicho al principio, los repositorios súper grandes y, y a partir de sus logs sacamos un test de más o menos reproduciendo lo que hacían sus desarrolladores en un día, pero acelerándolo. Y aquí es donde sí que veíamos un cambio bastante grande. La diferencia entre Mono 4.6 y Donet Core 2.2 es que el Net Core era capaz de, de gestionar más del doble de request en el mismo tiempo. Es decir, en esa carga, donde era distinta que la anterior, que era muchísima escritura. Esta es una mezcla más realista, donde escribes menos, no haces tanto, lo que decía al principio, no hace un desarrollo no está haciendo cómic cada segundo y medio. Esto es una, una, una, una carga mucho más realista, con mucha más lectura que escritura. Y aquí sí que Netcore 2, eh, 2 nos daba casi el doble de, de rendimiento. Y, pues bueno, ¿trabajo pendiente que tenemos? Pues bueno, eh, convertirlo en Linux de Aemon, que todavía no lo tenemos, lo estamos arrancando. Es decir, el servidor este lo hemos utilizado de momento solo interno, como nuestro servidor principal, pero no lo estamos poniendo en deploy en, en clientes todavía. Nos faltan una serie de puntos, pues el EDAP, Windows Service, pero afortunadamente aquí nos ha servido bien la parte de esperar. Es decir, en vez de volvernos locos en su día, hemos esperado a que evolucionara el resto. La verdad es que no lo hemos hecho a propósito, sino por todas estas películas que os he contado. Y mucho de esto está resuelto. O sea, lo que veíamos antes, ahora para que soportes un Windows Service es se importar un paquete. Antes tienes que hacer una llamada al app y demás. Bien. Como quiero dejar un poquito para, para preguntas, voy a terminar ya. ¿Cuál es el futuro para nosotros? Pues bueno, nos gustaría tener absolutamente todo en, en NetCore, desde las WID, la parte de servidor, las partes web, absolutamente todo. Y de hecho, una de las cosas que más nos gustaría migrar sería la capa del Summary Mac para tenerla en NetCore, también por todo este tema de mayor estabilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto es un poco, un poco el punto. Para nosotros la migración no fue excesivamente difícil. Lo, lo clave es no, dejar, no dejarlo abandonado. Como siempre en cualquier cosa que hablemos, los test son esenciales, o sea, para garantizar que no lo estás rompiendo. Y bueno, creemos que es mucho más fácil mirar cualquier cosa ahora a, a, a la versión 3 que haber empezado pues eso, con, la, con la versión 1, que estaba pues bueno, mucho más eh, limitada, no en cuanto a la funcionalidad final, sino al, al ecosistema. ¿no? Y bueno, pues... Eh... Poco más. Preguntas y respuestas preguntas si tenéis de intentaré daros respuesta. Hola. Hola. Sí, perdona. Sí, te iba a preguntar en este en estos test que estamos viendo estos pruebas de rendimiento ¿tenéis ya implementadas eh, las mejoras tales como Retooly. Eh, span y manejo de slicing y demás donde posiblemente podéis ganar mucho rendimiento. No, no estamos, o sea, es uno de los puntos que más nos interesa poder cambiarlo. De hecho, en esa capa de red que hablaba, uno de los puntos que me lo he saltado ahora, que nos interesa mucho en Netcore es cambiarlo para usar pipe, pipelines. Todo el tema nuevo de pipelines en, en vez de nuestro stack de red. Eso es uno de los puntos. Y es una de las cosas donde podemos ganar mucho. El tema es que lo que nos gustaría ahora es, con lo, o sea, podemos implementar un montón de mejoras más, pero nos gustaría resolver los puntos de base que nos... Ralentizan con lo mismo, porque teóricamente debería ir al menos igual, luego sí que es cierto que tenemos mucho más camino, porque Netcore ahora sí que está preparado para carga servidor, o sea para todo esto que comentas. Pero la respuesta es no, no estamos usando slices ni nada de esto. En este caso sí que van a aportar mucho, ¿verdad? Yo creo que sí. De hecho, vamos a ir a la charla de sobre ese tema. Eh, una pregunta, hablas de mejoras de rendimiento en tiempo, pero habéis monitorizado cómo va el tema de recursos en servidor, eh, si mejora, eh, reduces consumo de CPU o reduces RAM, o sea, el tiempo está muy bien, pero hay más métricas que igual te dicen, va más rápido, pero me funde el servidor y no me interesa. Pues mira, de CPU no. Pero de memoria sí que lo hemos mirado. Y una de las cosas que nos preocupaba, eh, por la estrategia que utilizan para hacer el alloc de memoria con el GC, tú arrancas un proceso servidor en, en Linux con Mono y te pone de pronto que el virt es un giga o dos gigas, casi sin hacer nada. Sí que es cierto, y eso para algunos clientes es preocupante. Realmente no pasa nada porque es virtual, no es la física, etcétera. Pero sí que tiene como una estrategia de alloc bastante agresiva. Pero sí que es que se mantiene bastante estable. O sea, es un GC mucho, mucho mejor que el que teníamos en Mono. Entonces el tema de memoria sí que lo hemos monitorizado y estamos contentos. O sea, es, es lo que esperamos tener. El tema de CPU, de si está consumiendo mucho más, eso no lo hemos mirado. La verdad. O sea, solo hemos mirado que corre más y efectivamente podríamos estar fundiendo el servidor. Sí que es cierto que suelen ser servidores dedicados. También es cierto que son máquinas virtuales, casi todos los servidores que hacemos deploy hoy por hoy. Entonces, una, una cosa a mirar. Eh, eh, quizás una pregunta más. Así que, bueno, no sé, por aquí. Sí, eh, sobre la slide de comparativa con otras soluciones de Git y sí. Perforce, el contexto de los repositorios con los que hacéis las pruebas, quiero decir, eh, eran tipo de repositorios con muchos archivos binarios, eran archivos de solo de texto y de código, eran mixto. Tenemos tres pruebas, eh, con repo pequeño, mediano y grande. Este que he puesto es el pequeño, básicamente porque no quería poner tres slides, pero el pequeño es básicamente código, o sea, es prácticamente código. En los grandes sí, o sea, por ejemplo, hacemos una, una prueba con uno que no sé son de 6 gigas, una cosa así, y ahí sí que hay binarios ya. Sí, lo, lo comentaba porque en la parte de videojuegos interesa también los claro. repositorios de assets de audio, imágenes, etcétera. En la web sí que tenemos publicado el resultado con uno grande. O sea, lo que pasa es que queríamos mostrar un poco, aquí he cogido el pequeño como podría haber cogido otro, vamos, porque normalmente en nuestra web sí contamos con pequeño, con mediano y con grande, porque siempre hay equipos que dicen, bueno, yo de 4 gigas o de no es que me da igual, quiero, pero sí. De hecho, normalmente cuanto más grande sea, mejor es la diferencia. Yes. Por pues muchas gracias.